Solo quería decirte que... que te, te ves muy bien Luis Y quiero agradecerte por todo Eres un sucio pervertido, mitómano, sociópata y con una cantidad innumerable de enfermedades venéreas Para mí también fue muy especial No escuchas absolutamente nada de lo que te estoy diciendo, ¿Verdad?